La verdad es que cuesta cuesta opinar eh, con, con lo que ha señalado el presidente, todavía es muy poca información, eh, el eh, aumento en 2,8% entiendo del eh, de presupuesto en gasto corriente, obviamente hace pensar eh, cuáles van a ser eh, las áreas que van a recortarse, porque un 2,8% de aumento del gasto corriente significa que hay muchas cosas que no van a poder ser financiadas. Eh, nos afrontamos sin lugar a duda uno de los presupuestos más importantes y eh, más complejos de los últimos años por distintas razones. Primero, eh, es la pandemia, y este presupuesto va a tener que eh, tomar medidas importantes de reactivación, pero hablamos no de cualquier reactivación, sino que de una reactivación con dignidad. Necesitamos poner el foco en mujeres, en empleo, en regiones, lo ha escuchado ustedes atentamente, ¿no? en pymes, en en la sequía, durante la pandemia, si, si bien es cierto, tardíamente se hizo un esfuerzo para aumentar eh, eh, considerablemente el esfuerzo de ayuda a las familias. Esto fue gradual y tenemos que ver de qué manera eh, abordamos el déficit. Y lo tenemos que hacer además combinando la reactivación. Tercero, la sequía, lo dijo el presidente. Y además escuché alcancé a escuchar algo en materia de cambio climático. Hoy día uh -huh. estábamos en sesión de la Comisión de Hacienda, que me toca presidir, y la ley de cambio climático, que esperamos votar el lunes, no tiene eh, una claridad respecto de cómo se va a hacer el aporte desde eh, los distintos ministerios y reparticiones eh, públicas. Solo hay eh, expresiones desde el punto de vista de lo, de lo que tienen que hacer los privados. Cuarto, eh, hay eh, una alta expectativa respecto de los fondos COVID. Los fondos COVID se aprobaron y cuando uno mira la ejecución presupuestaria vemos que hay una ejecución presupuestaria de muchas partidas en los ministerios y servicios públicos que tiene una baja o nula ejecución. Y obviamente eso eh, preocupa. Cinco, el tema salud. Este ha sido un tópico diario desde hace más de 17 meses, 19 meses, y eh, solo hemos visto una parte, que es la emergencia sanitaria, pero hay un montón de eh, personas en nuestro país que no han sido atendidas. Eh, hay muchos que han perdido la vida. ¿Por qué? Porque han estado en un tal lista de espera que no han tenido salida. Es aceptable que eh, no tengamos eh, claridad respecto de gobiernos regionales y los fondos respecto de la constituyente. Y finalmente, en esta misma línea, el tema de la descentralización. ¿Qué pasa con los gobiernos regionales? ¿Cuál va a ser su nivel de autonomía presupuestaria? Por lo tanto, tenemos eh, preguntas, vamos a hacer una tramitación muy, muy transparente, eh, muy eh, seria desde el punto de vista de eh, que puedan eh, tener participación todos, que exista eh, información, eh, una tramitación además expedita, la comisión mixta que me toca presidir, va a garantizar esa discusión y obviamente con el mejor de los ánimos. Muy bien. Pero este es un presupuesto que le toca ejecutar a otro. Por lo tanto, eh, creo que tenemos que ser muy, muy serios a la hora de legislar.